Respira profundo y suavemente. Dile a tu mente, suelta las expectativas acerca de cómo las cosas deberían ser o cómo las personas deberían comportarse. Hoy, deja ir los desenlaces y acepta. Acepta. Empieza suavemente a mandar paz con cada pensamiento. Todo lo demás lo sueltas y activamente, con fuerza de voluntad, entrega tus expectativas. Y por unos breves instantes más, continúa mirando tu vida, como si miraras una película. Confía en que eres la persona correcta en el lugar correcto con las personas correctas Y poco a poco decide confiar y así liberarte de miedo Ahora estás en paz